Hola, en esta receta vamos a hacer bizcocho de maíz, el bolo de miño eh, que se dice en Brasil, en portugués. Es un bizcocho exquisito eh, que en vez de utilizar como componente especial la harina de trigo, van, pues utiliza la harina de maíz. Vamos a decir cuáles son los ingredientes y haremos eh, esta receta eh, traída desde el Brasil. Por una parte, como no, tenemos la levadura, aquí la tenemos, un sobrecito de levadura preparado. Eh, tenemos la harina mm, integral de trigo, vamos a tener que utilizar también un poco de harina de trigo. Este es el componente principal, es el flocado. marata, en este caso, comprado en Brasil, es uh, el eh, maíz, eh, la harina de maíz eh, flocada. Eh, Luego tenemos cuatro huevos, tenemos preparadas las tazas para indicaros eh, qué cantidad de eh, ingredientes tenemos que usar. La leche entera también la tenemos aquí ya preparada y el azúcar que no se nos olvide. Aquí está el azúcar con un poco también necesitaremos de aceite de girasol. Eh, hemos hablado de todos los componentes, ahora vamos con eh, eh, cuánto de cada componente vamos a tener que utilizar. Por una parte, dos tazas de té de flocao de millo, las dos tazas de té ya las tenemos preparadas, son de este tipo, las kikaras o en, en vasco o eh, xikara que se dice en, en portugués. Entonces abriremos el eh, flocao de millo y echaremos mm, dos tazas de maíz eh, flocado en, eh, en ellas, las vertiremos. Bien, luego tenemos una de ellas de leche, ¿eh? leche echaremos en otra de las tazas, la tercera taza. Por otra parte tenemos media taza de eh, aceite, de aceite de girasol en este caso, también podemos utilizar de oliva, el que prefiráis, eh, eh, en este caso el de girasol es muy suave, vamos a utilizar este tipo de aceite eh, media taza de aceite dos tazas de nuevo de azúcar por lo tanto con el azúcar aquí tenemos el azúcar un azúcar eh, eh, integral eh, bueno eh, en este caso es eh, ni es negro ni es eh, blanco y rellenaremos dos eh, tazas de azúcar los cuatro huevos enteros los eh, hemos eh, indicado eh, también una, una, de, eh, una taza de té de harina de trigo, es decir, la harina de trigo echaremos en otra de las eh, tazas, aquí tenemos la harina de trigo integral en este caso, podemos también eh, echar de otro tipo de harina refinada, y eh, por último una cucharada sopera de fermento eh, de levadura, eh, en este caso aquí la tenemos ya preparada, el sobre con 9,5 gramos eh, para rellenar esa cuchara sopera y echarla eh, para luego llevarlo al horno. Todo esto lo vamos a llevar al horno eh, una vez que hemos hecho la mezcla, 180 grados, unos 40 minutos más o menos, y tendremos hecho eh, el bizcocho de maíz o bolo de millo que se dice en Brasil. Bueno, pues ya tenemos todos los ingredientes preparados en las eh, ocho tazas que veis aquí. Una de leche, dos de flocao marata, es decir, de maíz. Eh, la harina de trigo la tenemos aquí, en este caso integral. Las dos de azúcar, dos tazas de azúcar y eh, media taza de aceite de girasol. A ello le añadiremos también la levadura, como no... Aquí la tenemos, el sobre preparado y los cuatro huevos. Vamos, por lo tanto, a hacer la mezcla para luego llevarlo al horno a 180 grados durante unos 40 minutos. Ahora ya estamos en el último paso. Tenemos los dos recipientes. Eh, ponemos las paredes, las paredes de los dos recipientes con eh, margarina. Las untamos y eh, precalentamos el horno a 180 grados. Una vez hecho esto, durante unos minutos, ahí lo vamos a tener a 180 grados, y eh, vertimos eh, la mezcla, la batidora, hemos mezclado todos los ingredientes, y los ponemos en los recipientes con las paredes de margarina, y lo dejaremos en el horno durante 40 minutos, más o menos. Con ello ya tendremos nuestro bizcocho de millo, que aproveche. Bueno, y aquí tenéis el bolo de millo o bizcocho de maíz eh, hecho en, eh, con la receta eh, brasileña y, y ya solamente gusta, de, solo queda degustarlo, eh, invitar a algún amigo y eh, aquí tenéis un extraordinario bizcocho eh, hecho de una forma fácil con pocos ingredientes, no es muy complicada la receta, ya veis que es eh, fácil de hacer y eh, a disfrutarlo.